hola cómo están esta es una nueva serie de videos que vamos a realizar tienen que ver con la certificación para facturación electrónica con soporte de mercado ante impuestos internos obviamente lo vamos a hacer explicando eh, la metodología que nosotros seguimos y eh, con la herramienta de certificación que nosotros disponemos en el proyecto LibreDT si ustedes ingresan al wiki de LibreDT que es la documentación oficial en wiki.libreDT.cl y van a las preguntas frecuentes acá pueden buscar en la sección de aplicación web un enlace que indica que, cómo hacer el proceso de certificación utilizando LibreT acá está explicado el caso para eh, factura electrónica nota, ex, eh, nota de débito nota de crédito y factura exenta electrónica ¿Ya? sin embargo eh, varios usuarios han hecho consulta de si se pueden dar más detalles se pueden explicar cómo certificar otros documentos y este es el objetivo de estos videos ¿Ya? en este primer video lo único que voy a hacer es explicar la parte de los requisitos ¿Ya? para que tengan claro qué cosas necesitan tener para poder hacer el proceso de certificación todas estas cosas que voy a comentar están explicadas en otros vídeos entonces voy a dejar los enlaces abajo de los videos para que sepan dónde eh, pueden hacer cada uno de estos requisitos entonces, lo primero que tienen que hacer es realizar la postulación a su de mercado en impuestos internos esta es la etapa inicial con esto ustedes les dicen al impuesto interno la intención de que quieren usar un soporte de mercado e inician el proceso de certificación ¿ya? lo segundo que deben hacer es autorizar a un usuario que realizará la certificación esto es con todos los permisos es importante que el usuario tenga todos los permisos incluyendo el permiso de administrador otra cosa importante que necesitan es conocer la fecha de la certificación esta fecha es la fecha del día que ustedes realizaron la postulación si no la tienen hay un video que me explica cómo obtenerla obviamente deben tener el set de prueba, acá está indicado ¿Ya? acá está el enlace para descargarlo si es que no saben eh, dónde está o no lo descargaron cuando hicieron la postulación ese set de pruebas se descarga cuando eh, usted hace la postulación ¿Ya? si no lo descargaron pueden generar uno nuevo, es súper importante que para el set de pruebas generen solamente los documentos que van a realmente utilizar ya que en el fondo, si van a, a, a solicitar certificar más documentos de los que necesitan, eso les va a significar que la certificación les va a tomar más tiempo realizarla ¿Ya? Además, cualquier documento que ustedes quieran utilizar en el futuro nuevo, pueden certificarlo en el futuro una vez que estén en producción. Entonces, deben partir con los que realmente necesiten. Ahora, si ustedes creen que los van a ocupar todos, pueden descargar todos los sets. ¿ya? Pero en general, el set eh, obligatorio es el set básico. También necesitan, obviamente, haber descargado eh, los folios necesarios. ¿Cuáles son los folios que necesitan? Los folios para los sets que bajaron. Por ejemplo, si bajaron solo el set básico, necesitan los folios para el set básico. ¿Ya? Otra cosa importante que necesitan es tener acceso al correo electrónico de contacto con el servicio impuesto puesto interno. Cuando hicieron la postulación, registraron un correo. Ese correo es importante tener acceso porque ahí, durante la etapa de certificación, en caso de cualquier error que exista, van a llegar las respuestas a esos errores y con eso van a poder eh, corregir, obviamente, los errores y poder eh, eh, corregir los archivos para poder pasar la etapa en la que estén pegados. Bueno, y finalmente también necesitan los datos del emisor. Más otras cosas eh, básicas como los, eh, la razón social correcta, la dirección, etc. Yeah. Bueno, esos son los requisitos que necesitan para poder partir. Teniendo eso, los siguientes videos van a explicar cómo hacer las certificaciones en sí de cada uno eh, de los tipos de set o de los tipos de documentos. Yeah. Muchas gracias.